sin responder, ¿sabéis cuántos años tenéis? Bueno, habéis empezado en cuando nacisteis, ¿no? Por eso. Pues eh, eso refleja cómo tenemos interiorizado eh, que el inicio de la vida es en el nacimiento y nos organizamos inconscientemente y conscientemente también a partir del nacimiento, o sea, el inicio de la vida pero es que nos estamos olvidando de todo el periodo anterior, que es casi un año más. Entonces, en esta respuesta nos sumamos un año más, casi. Eh, y eso hace como que la manera de hablar, la manera de comportarnos, también sigue esta idea de que el inicio es el nacimiento. Por ejemplo, unos padres que esperan a un bebé y lo anuncian Generalmente se dice, voy a ser madre, voy a ser padre. Tendremos un niño o tendremos una niña, ¿no? Se llamará. Y, pero es que el niño ya existe. Es que uno ya es padre, uno ya es madre. Desde el principio, el bebé ya está. Eh, os quería empezar con, con esta idea. ¿no? esto, Todo lo que voy a poner, casi todo, eh, está, lo he ido publicando en el blog, La vida intrauterina, entonces lo podéis ir buscando y, por ejemplo, esta idea la desarrollé en un artículo y podéis tener un poco más de explicación. ¿eh? Um, estas para mí son como las dos preguntas hoy en día a nivel casi, de, casi de, de, a nivel de humanidad ¿no? más importantes o de las más importantes ¿no? ¿cuándo empieza la vida humana por las implicaciones que tienen o sea cuándo una persona empieza a ser persona esto no lo tendríamos que preguntar porque pues desde el principio una persona es persona ¿no? o cuándo empieza la conciencia eh, y al, al desarrollo de, de, de toda esta exposición mmm, voy a ir a intentar aportar datos a estas preguntas para que entre todos nos podamos sensi sensibilizar y pues eh, encontrar respuestas eh, lo que dice la ciencia la vida humana empieza en la concepción un cigoto humano según la evidencia científica es un ser vivo, hoy hemos visto la biología, o sea, es evidente. Hay un ser vivo desde el principio, y es un ser humano. Eh, tiene el genoma, ya hemos visto mucho más del genoma, pero es que es de un ser humano, no es de un animal. Oh. Eh, por tanto, está claro que es un ser vivo y un ser humano. y eso implica que toda persona ya es hijo o hija desde su concepción que toda persona ya es padre o madre desde la concepción de su hijo o de su hija bueno, esto es mi pequeño homenaje a María Jesús eh, te he puesto como al principio no porque para mí es como recuperar todo esa experiencia del acompañamiento a las madres y a los padres ¿no? eh, todo lo que se sabe de cómo es el parto de cómo es el cuidado eh, y me encanta el libro el, el título del libro la ecología al comienzo de nuestra vida eh, hemos olvidado la idea de que eh, nuestra, nuestra primera casa es el útero entonces, hemos de cuidar ese, ese periodo. ¿no? En cambio, no se tiene en cuenta, es, es una asignatura pendiente. ¿no? Bueno, ya lo hemos visto hoy, por, pero por los que no habéis venido por la mañana, eh, podéis acceder a toda la información a través de la, del colectivo Otra Biología, y que tiene la, la web que se llama SIS, y en, el blog también, en mi blog podéis encontrar los enlaces a a todo el material de maría jesús que está disponible o sea este libro está disponible en pdf para quien nos interese es un libro precioso para como material didáctico para trabajar en la escuela y en el instituto y, y, y para, para los propios padres no para ellos mismos bueno eh... Esta frase me gusta mucho de Michel, Michel Oden: No se puede ayudar a un proceso involuntario Solo se puede procurar no perturbarlo demasiado Esto ya lo hemos visto por la mañana Pero quería introducir como más allá ¿no? eh, Y hemos visto lo que supone, ¿no? la violencia que supone Separar al bebé de su madre eh, al nacer eh, Lo que es la lactancia artificial Lo que es obstaculizar el parto pero es que con esta misma idea de ecología si la trasladamos al principio nos, nos vincula con aspectos que no se están teniendo en cuenta como por ejemplo es, no sigue la ecología, no es ecológico separar al óvulo y al espermatozoide de su hábitat y es la misma lógica no está en su hábitat. El, el inicio de la persona en reproducción asistida no empieza en el hábitat donde debería estar. Entonces, como esto es más reciente, digamos, eh, es un tema que yo siento como que todavía faltan como unos años ¿no? para que la gente se vaya sensibilizando y vayan habiendo más casos en terapia de gente que viene de reproducción asistida y empiezan a tener problemas. ¿no? Y también creo que falta sensibilizar a los propios terapeutas, porque si no, lo que se está haciendo, que está muy bien porque es una solución, pero es eh, no seguir esta lógica de la ecología, ¿no? y es pues, apoyar a nivel alternativo lo que es la reproducción asistida. Pero ya hemos visto que ya hay alternativas para sanar uh, la infertilidad, tan fáciles como el agua de marca apuntada a María Jesús, eh, o, o, o conocer el ciclo menstrual. ¿no? Entonces, mm, es gravísimo solo porque mm, se está uh, separando del hábitat natural. Y aparte, está haciendo daño a los, a la, a, al, al propio medio interno de la persona, ¿no? Por ejemplo, eh, la reproducción asistida es, es un proceso muy duro para, los, para la madre y el padre, que lo están viviendo. Mm, bueno. eh, y lo que quería introducir es un tema que tampoco se está viendo, que la manera de pensar de la, de la ciencia convencional es mm, dar prioridad al cerebro. Eh, entonces, los estudios se hacen vinculando cómo reacciona el cerebro, cómo se conectan eh, lo que piensan, no sé, y, pero se, se mira al cerebro. Y, pero esto tiene unas consecuencias que no se están teniendo en cuenta o que nos pueden llevar a unas... Interpretaciones por unos caminos que se alejan mucho de lo que es eh, el origen. Por ejemplo, ¿no? pues, afirmaciones como somos, nuestros cere somos nuestro cerebro. Eh, el alma está en el cerebro, o sea, reducir el alma a un lugar. O Dios está en el cerebro. Bueno, vamos a ver qué hay de esto desde otra perspectiva. Eh, por ejemplo es eh, un neurobiólogo que dice, que ha escrito este libro la búsqueda científica del alma dice un neurobiólogo moderno no ve necesidad alguna de tener un concepto religioso del alma para explicar el comportamiento de los humanos y de otros animales, puesto que los hombres con sus alegrías y sus penas sus recuerdos y sus ambiciones su propio sentido de la identidad personal y su libre voluntad no son más que el comportamiento de un vasto conjunto de células nerviosas y de moléculas asociadas esta manera de pensar nos lleva a que lo que es el ser humano es una consecuencia de algo material esto es tremendo eh, hice un curso en el año 2011 con el embriólogo holandés, uh, Jack van der Waal, y para mí ha, sido un, un, ha habido un antes y un después, porque él tiene una visión científica de la, la antropología, pero a la vez una, una visión filosófica. y Entonces puede aunar no solo la ciencia, sino la espiritualidad. Y entonces él mira como qué hace el embrión y ve cosas que desde la ciencia convencional no se ven porque se reduce todo a materia. Entonces, él afirma, el embrión es un ser fantástico, no tiene cerebro. O sea, ¿Qué pasa en una sociedad que, que, que, que se basa en el cerebro cuando no está el cerebro? Pues entonces, descartamos, porque si no hay cerebro, sí. Si la conciencia viene del cerebro, si no hay cerebro, no hay conciencia. ¿eh? ¿Qué ocurre con la, todo lo que es el mundo de la sanación del trauma prenatal y perinatal? Que es la gente, espontáneamente, eh, espontáneamente o a través de terapia, están eh, recordando aspectos de su vida, de su nacimiento, de su gestación, de su concepción, incluso recuerdos de óvulo y espermatozoide. Entonces, ¿qué ocurre si no está el famoso cerebro? ¿no? serán otras respuestas, como ya apuntan nuevas ciencias. Eh, Esta es la misma idea. ¿no? Es, en una forma de pensar típicamente cartesiana, se considera que las funciones del cerebro y del sistema nervioso central son el origen y causa de la conducta y de la psique humanas. Esta filosofía reduce la psique, el alma, la mente y el espíritu a procesos puramente fisiológicos. y bueno eh, eh, ya ahora está yendo por todo el mundo bueno ya lleva unos años pero eh, a impartir lo que es eh, él llama el embrión en movimiento que es un curso centrado en otra perspectiva de entender qué hacemos como embrión ¿no? es una manera de esto puede ayudar pues tanto a científicos como gente que está acompañando la maternidad, eh, como a terapeutas, para tener más herramientas para apoyar todo este proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Se dice que la célula es el origen de la vida. Entonces. Partir, se dice, son, empezamos como una primera célula. Eh, pero esto no es así, porque en realidad el cigoto no es una simple célula. El cigoto es un organismo, es un ser. Eh, si ponemos. Muchas células, y algunas son cigotos, esas células tienen una vida cortita, mientras que los que son cigotos pueden vivir incluso 90 años. Entonces, eh, decir que empezamos como una primera célula puede llevar a la idea como, como una construcción de una máquina que tú sumas muchas células, y al final tienes una persona. Y al final, más adelante, tendrá conciencia. Pero esto no es la realidad. Porque, eh, ya lo veremos después, en la concepción algo sucede que es mucho más que la suma de un óvulo y un espermatozoide. Entonces. Eh, no somos célula en primer lugar, no estás hecho de células o por ellas. La unidad de la vida no es la célula partícula, sino el organismo, el todo. Hay un ser que inicia desde la concepción. Hay un sujeto. Hay una persona desde el principio. Y esa persona se está expresando con una célula. Pero no es una simple célula. Es una persona que se ha organizado en una sola célula y después se va a organizar en dos y después se va a organizar en cuatro y después se va a organizar en ocho y va a ir sumando pero siempre estará ese ser inicial que es quien está haciendo las cosas. Entonces, nuestro primer aspecto es un cigoto, es un cuerpo unicelular. La apariencia del ser humano es un proceso en el tiempo. Somos diferentes. Un, infan, un infante, un adolescente, algo va cambiando de aspecto. Un adulto, una persona mayor, algo va modificando. Lo mismo para atrás, aunque el cuerpo se modifique, hay algo que se mantiene y empieza desde el principio. Es el sujeto, la entidad, quien mantiene las células sanas. Entonces, esto podría dar respuestas a ¿y quién? No sabemos, pero tiene, es algo que subyace a la persona en todas las etapas. El ser humano es un proceso en el tiempo. Esto lo explica muy bien Jabba Nerval. Siempre está el yo. Siempre está la persona, la esencia. Solo cambia el aspecto. Y puede cambiar la manera de ser. Pero esa esencia, eso tan íntimo, que a veces nos desconectamos y tenemos que reconectar. Es algo que ya podemos encontrar desde el principio. Eh, no nos volvemos humanos, siempre lo somos. Entonces esa pregunta de cuándo empieza la persona, cuándo empieza el ser humano, empieza desde el principio. Es el ser humano quien se expresa. Es, es la misma persona en diferentes etapas de su vida pero empieza ya desde el principio eh, y la doctora Natalia López Morata que la, veremos más tarde cosas de ella eh, dice cada cigoto humano se desarrolla como hombre y no a hombre Ay, el ser humano está desde el principio esto lo pongo porque es importante que desde la ciencia se tiene algunos tipos de gente se tiene claro esto. Y eh, eso me gusta mucho, ¿no? Como eh, Jap explica que el comportamiento humano ya se ve desde el principio. Y él con esta mirada abierta ha podido ver que la manera que tenemos de desarrollar nuestro cuerpo... Ya es un lenguaje. Ya expresa una manera de ser. Por ejemplo, eh, bueno, es, eh, primero nos comportamos de manera morfológica. La manera que tenemos de hacer crecer el cuerpo es un lenguaje. Más tarde en la vida nos comportamos a nivel fisiológico. La manera de. Bueno, ahora respirar. Y más tarde a nivel psicológico. ¿Qué quiere decir? Eh, a nivel morfológico quiere decir que la misma manera que eh, crecen los brazos no hacen un, un movimiento muscular la misma manera en que crecen ya tiene un sentido ya tiene un propósito ya está expresando un lenguaje por ejemplo los brazos se ve que a mí me cuesta contar esto porque claro, no tengo la base científica no pero quiero transmitiros al menos lo que, lo que puedo entender, ¿no? claro, dicho por el mismo, eh, que tiene toda la base, eh, es anatomista, entonces sabe perfectamente cómo crece, ¿no? entonces, claro, eh, pero a ver si puedo transmitiros. Eh, la manera que crecen los brazos hacen el gesto de agarrar, lo que es, van hacia el corazón, y se sostienen y hacen el gesto de eh, abrazar, agarrar y extender. O sea, hacen el gesto de, como de recibir y dar la manera en que crecen los brazos. ya está hablando de las posibilidades que con los brazos vamos a poder hacer agarrar, dar, o, por ejemplo, las piernas se ve que crecen de otra manera. Están hablando otra cosa. Se ve que crecen contra el cordón umbilical. Entonces hacen presión con el cordón y como que se apoyan con el cordón. Y tienen esa manera de crecer. Entonces las piernas es como que ya están ejercitando la manera de sostenerse y apoyarse y irse o sea, del, del suelo. O, por ejemplo, la columna crece poniéndose eh, recta, crece en una manera de extensión, y la cabeza también se levanta. Entonces, esto, eh, como lo explica ya, pues, mmm, ese gesto, por ejemplo, de erguirse, de ponerse de pie, es un lenguaje de ese ser humano que empieza en el principio. Es como un propósito que primero se expresa morfológicamente, más tarde se expresará fisiológicamente cuando, por ejemplo, el bebé pues empezará a sostener la cabeza, empezará a aprender a ponerse de pie, a ir a cuatro grapas, a ponerse de pie, es como está expresando un lenguaje, una capacidad que ya lo había expresado morfológicamente. Entonces, a nivel psicológico, quería decir que más tarde en la vida la persona se va a poner de pie psicológicamente, se va a sostener sobre sí. E incluso podríamos decir que más tarde puede ponerse de pie espiritualmente, sostenerse espiritualmente. Por ejemplo, los ojos hacen un gesto de abrir y cerrar, pero a nivel de cómo crecen. Cuenta que los párpados... Primero, no tenemos párpados, cuando vemos esas imágenes que solo está todo negro, ¿no? Pues los párpados crecen eh, tapando el ojo y crecen cerrando. Y se cierran. Y de, más tarde crean una ranura y después se abrirá el ojo. Es como a nivel morfológico ya somos capaces de abrir y cerrar los ojos. Es como, esto es una capacidad previa. Es que esto es otra manera de ver el aprendizaje. Esto a nivel de educación es tremendo, porque... No es eh, enseñar, sino es lo mismo, no obstaculizar, acompañar, porque hay un ser que ya está desde el principio y que se está expresando, ya tiene un propósito, entonces es no perturbarlo, como dice Odín. Mm. Ah, bueno, esto es muy interesante. Dice, el embrión no se vincula con un alma. Ya es alma. Porque mirado de esta manera, no hay separación de cuerpo y alma. Al principio, está unido. Después vamos a ver qué algo sucede. Y a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero al principio... Es uno. Bueno, ¿Cuándo comienza la comunicación? ¿Cuando el bebé puede hablar? ¿O cuando nace y llora? La doctora Natalia López Moratalla, que es eh, docente, investigadora, divulgadora, científica, eh, es presidenta de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica. Eh, dice desde el primer día de vida ya hay un diálogo entre el, el bebé y la madre a nivel molecular pero es que a nivel molecular ya existe ese diálogo desde el principio desde la concepción Entonces, el embrión libera moléculas que reciben los receptores de las trompas uterinas el embrión ya dice, estoy aquí. Y las trompas, ahora vamos a ver, las trompas, ¿cómo responden? Con una guerra... Uh, enviando lo que se llama factores de crecimiento, que son, permiten el desarrollo del embrión y hacen que las células del trofoblasto actúen como la piel del embrión. Bueno, le ha, uh, moléculas, sustancias que le ayudan a crecer desde el principio, desde la concepción o sea, para hacer todo el viaje hasta el útero ya hay una comunicación eh, le envían moléculas de superficie ¿qué quiere decir esto? que para hacer todo el trayecto hasta el útero es como una autopista es como una pista de aterrizaje todo lleno de luces para que el bebé sepa por dónde ir eh, y esto es lo que se llaman las moléculas de superficie indican el recorrido que debe seguir el embrión por las trompas y el lugar donde debe anidar o sea, ya le recomienda ven aquí que aquí es donde he preparado y lo que se llaman los factores de supervivencia esto es tremendo porque es, eh, son inhibidores de la muerte celular programada inyectan la vitalidad que el embrión necesita y lo que hacen es que si el embrión se para no puedo más estos factores de supervivencia le dijen, eh, le envían una señal que le dice, venga, sigue, ánimo, sigue hasta Entonces le dan como un empujoncito y el embrión sigue su camino hasta el útero. Esto tiene unas implicaciones muy grandes porque todo lo, es, lo que es la reproducción asistida se salta. Toda esta parte. Y esto tiene que ver con el vínculo madre-bebé. No solo empieza en el nacimiento. No solo empieza en la gestación. A nivel científico, o sea, a nivel molecular, ya empieza desde la concepción. Quiere decir que unos padres conectados, una madre conectada, puede incluso llegar a notar que ya está ese bebé, y ya armonizarse con lo que está sucediendo naturalmente, espontáneamente, que es comunicarse con ese bebé. Eh, esto, eh, el investigador británico John Gordon, en los años 60, eh, demostró que todos los núcleos de nuestras células conservan toda la información que tenía el cigoto cada célula tiene esa información del principio pero yo creo que no la tiene por claro, porque ha venido de allí ¿no? es porque está ese ser humano que está desde el principio está esa conciencia que es la que subyace toda la vida, toda la biografía de la persona. Y, como, y quizá se traduce esa conciencia materialmente, pero hay una conciencia, hay un yo desde el principio. Eh, o también la, salió un artículo en la revista Nature, en el 2002, afirmando, guardamos memoria de nuestro primer día de vida. Ellos no están afirmando las memorias prenatales, no. Ellos lo están diciendo a nivel celular que esas células tienen esa información y están investigando en ese sentido. Entonces, es interesante ver qué están haciendo porque corrobora lo que está experimentando la gente en la sanación de sus propios traumas. Tiene mucho sentido, ¿no? Eh, el cigoto es la única célula totipotencial bueno, claro, he cogido la misma frase de la doctora ¿no? yo ya no pondría la única célula madre totipotencial porque, porque no es una célula o sea, es un organismo con una unicelular pero no es una simple célula porque no sumas simples células y tienes un ser humano hay un ser humano que se expresa unicelularmente, después con dos células después con cuatro y que pero si a nivel científico el cigoto es la única célula madre totipotencial esto es tremendo porque quiere decir que el ser humano desde el inicio es totipotencial O sea, cuando decimos, el poder está en tu interior, lo tienes dentro, tienes la información dentro, pues mirando esto, tiene mucho sentido. Después ya vamos a ver qué, qué, es, qué es la concepción, ¿no? con qué vincula. Pero <coughs> el cigoto, la manera que empezamos es la única célula madre totipotencial después claro, dice, esta célula crea otras células no, sería este ser humano se expresa en otras células se, organ se organiza porque la idea de orden está desde el principio es un gesto de la vida el orden en, bueno, dice, crea células pluripotenciales a su vez capaces de madurar hacia diversas células madres multipotenciales y estas a otras progenitoras y finalmente a las diferenciadas de un tejido concreto. O sea, pasa de más, de más poder a cada vez menos poder o más especializado. Y ya apunta la fuerza que tiene el embrión en el anciano contamos por décadas en el adulto contamos por años en el bebé contamos por meses ¿cuántos meses tiene tu bebé? en el feto contamos por semanas ¿de cuántas semanas está? el embrión vive en horas ¿es un embrión de cuántas horas? porque es que cada hora que pasa es diferente ¿qué capacidad? capacidad? de cambio que hay allí qué fuerza vital eh, es, eh. y mirad qué interesante en un mes así de pequeñitos dos meses cuatro meses así mirado desde del cigoto el cigoto bueno después lo veremos pero es la la célula más grande el, el óvulo es la célula más grande del cuerpo y se puede abrir incluso a simple vista. Sería tan, como un puntito de, de un libro el punto. Sí. Eh, pues desde, desde esa perspectiva el crecimiento es bestial. En cambio, como lo miramos desde fuera, lo vemos pequeñísimo. Y esto lo hace como que nos separemos de lo que está sucediendo ahí del punto de vista del bebé, pero si nos ponemos ahí, la fuerza vital que hay es abrumadora. ¿Qué sucede? Que la investigación que se está haciendo, tanto en salud primal como el desarrollo temprano, o sea, la manera que tenemos de tratar a los bebés, tratar, tratar el desarrollo del, del ser humano en las diferentes etapas, están en este paradigma científico que es mecanicista, que es el cerebro viene después. Entonces, se están haciendo eh, unos avances brutales, pero realmente fa está faltando algo, y está faltando ese sujeto, tener en cuenta ese organismo del principio que el ser humano ya está desde el principio que la, hay una conciencia desde el principio entonces, claro, si los estudios se hicieran contemplando esto, se verían otras cosas o se harían diferentes los estudios entonces puede llegar a, a, a pensar, por ejemplo a ver, amo porque segrego oxitocina o segrego oxitocina porque amo esto es muy importante ya hemos visto ese neurobiólogo antes que ha afirmado que se, él afirmaría la primera amo porque hay oxitocina pero ¿quién está generando la oxitocina? ¿quién está poniendo en marcha todo? ¿quién se expresa ahí? amar es una capacidad y se aprende o amar forma parte de la esencia de la persona. O amar está desde el principio y es la energía de fuerza vital. Claro, esto cambia la manera de, de percibir y no invalida lo que se ha hecho. Simplemente yo siento como que lo recoge y vamos todos a un mismo sentido. Este libro, es, uy, este libro lo recomiendo mucho, es La conciencia del bebé antes de nacer. Está escrito por la doctora Wendy Ann McCarthy, eh, doctora en psicología, educadora natal, enfermera y obstetricia, investigadora es terapeuta prenatal y perinatal y es presidenta fundadora del programa de psicología prenatal y prenatal en California. Eh, y es cofundadora de la clínica no lucrativa Beba, que trabajan con sanando el trauma prenatal y perinatal, y trabajan con familias, con los niños, incluso con bebés. Desde esta perspectiva de contemplar la conciencia. Y dice. Uh, la idea de que un recién nacido sea capaz de tener un sentido de, de, de identidad va en contra de lo que actualmente se piensa de los bebés esto es del libro el libro es del 2004 claro, porque si pensamos que la conciencia surge del cerebro el, hasta que no se desarrolla el cerebro, no hay esa conciencia y entonces no puede ese bebé tener un concepto de sí mismo Será algo que va a ir desarrollando. Y eso es lo que está sucediendo. Dice, eh, el modelo convencional del desarrollo temprano. Dice, un principio fundamental de la teoría del desarrollo temprano ha sido que la experiencia humana del infante se fusiona con la experiencia de la madre y con el ambiente físico. O sea, hay una fusión. Tal perspectiva se apoya en el concepto generalizado que considera al ser humano como una entidad biológica y desde el punto de vista conductual. Dice, los bebés en el útero, durante el nacimiento y durante las primeras semanas y meses de vida, son considerados incapaces de reflexionar, de tener un sentido de existencia, de tener un entendimiento significativo del lenguaje o de poder comunicarse conscientemente. Claro, si no hay cerebro y si la conciencia no surge hasta más tarde, no puede haber todo esto. Con dicha perspectiva, durante los primeros dos años, la tarea primordial del la infante será desarrollar un sentido de ser y separado de su ambiente y de su madre. Esto tiene una parte de lógica, porque algo está sucediendo ahí, pero no tiene en cuenta que ya hay una conciencia desde el principio. Con tal modelo, la conciencia y un sentido consciente de existir surgen a partir del desarrollo del cerebro humano ¿no? durante un periodo de meses y años. ¿Qué, a, ¿Qué aporta esta doctora? Y, eh, ella explica cómo desde los años 70-80 eh, se ha desarrollado un campo eh, de, en, en psicología clínica que se llama psicología prenatal y perinatal, eh, en, que, que, que trabaja desde la perspectiva del bebé. Y esta, eh, esta posición es, es una perspectiva diferente de la que hemos visto del modelo convencional. Dice, los hallazgos de psicología prenatal y prenatal sugieren que somos seres conscientes y sensibles desde el inicio de la vida. Este eh, campo de psicología prenatal y prenatal nació de los mismos terapeutas, de sus propias experiencias o de, de las de sus pacientes, que entre ellos se fueron, oye, me ha pasado esto, y a ti, ¿qué te ha pasado? Oye, pues, y, y fueron compartiendo las experiencias y se fue generando como una especie de grupo, un campo, que ha derivado a la psicología prenatal y prenatal, lo que se llama psicología. Pero hay mmm, surgimientos fuera de, digamos, este campo, que también es de, de sanación del trauma prenatal. Por ejemplo, pues, eh, el revirsin. Y, y tantos otros que se podrían poner todos juntos en otro nombre quizás ¿no? eh, y entonces ella se plantea en este libro algo que parece que una, es una de las claves importantísimas de, de, de, de, de avanzar ¿no? lo que decíamos de dif diferentes disciplinas a ver qué podemos hacer pues esto sería como una pista ¿no? sería ¿Somos humanos que desarrollamos la conciencia a medida que nos formamos y tenemos experiencia de vida? ¿O somos una conciencia sensible con un sentido del ser a medida que nos formamos? Y dice, ¿podría ser que ambos puntos de vista se entrelazaran en una nueva perspectiva? O sea, no invalidar una o la otra, sino, Ay, aquí está sucediendo algo. Los que están mirando una cosa están viendo cosas. Y los que están mirando la, la conciencia están viendo otras cosas. ¿Qué está sucediendo? Entonces, podría ser que hay una misma conciencia. Una, desde una perspectiva trascendental. Sería, sin dependencia del cerebro, no local, omnisciente, conocimiento expandido. Las personas que van sanando sus traumas prenatales y de nacimiento, uno de los hechos que pueden suceder es no solo recuerdas tu perspectiva como hijo, como hija, sino que entiendes a tu madre, a tu padre, al médico. O sea, hay algo que es no local. Hay una conciencia que puede recordar cómo se sentía el médico. Y se parece mucho esto a las experiencias, de, experiencias cercanas a la muerte. Que hay esa eh, omnis, omnisciencia, digamos. O es, hay algo que está fuera del cuerpo y es consciente. Y no depende del cerebro. Y hay la perspectiva biológica, que sí que es la vinculada al cerebro, entonces sería todo lo que se ha, se ha estudiado del cerebro, estaría aquí. ¿Qué es? ¿eh? Es local, es un punto de vista, es un conocimiento focalizado. Que gracias a esto podemos decir yo y, y, y tú puedes decir tú. O sea, tú, tú puedes decir, o sea, yo puedo decir yo y tú. O sea, nos podemos... Esto da concreción digamos que es, nos ayuda a ubicarnos, si, si sería una sola conciencia, el cuerpo, el cerebro nos ayudaría a ubicarnos y la otra perspectiva nos ayudaría a volar.